Vamos con un vídeo en medio del entreno, un vídeo aparte, bueno, lo expliqué un día en un vídeo, pero yo creo que ahora se ve como más claro, mira, yo por ejemplo estoy entrenando 15 kilómetros, por la mañana 15 por la tarde, ¿a cuánto me están saliendo? Pues más o menos 5 o 30, algo así, ¿vale? A 11 por hora, ¿qué significa eso? Que realmente estamos desperdiciando el entreno, más o menos de una manera muy sencilla, muy demasiado demasiado sencilla de hablar, ¿no? Ah, Estamos desperdiciando, no desperdiciando, pero ¿qué significa? Si yo puedo sacar una sesión a 5:30, significa que una de dos, o la tengo que doblar como estoy haciendo, porque representa que una sola es poca carga para mí. así de claro. O tengo que incrementar el desnivel o hacerla más larga. O, yo que sé, aguantarla con más calor, pero eh, quiero decir que si la sesión te sale, vamos, tenemos la avispa aquí. Con cuidado, ya es por la noche, pero. Os pasó esta mañana, estaban en pleno saliendo todas. Bueno, pues. Eh, en pocas palabras, si yo hago 15, me salen a 5.30 de trail, significa que es demasiado. Eh, como demasiado floja para mí para hacer una sola sesión al día entonces por eso hacemos dos sesiones no por eso, sino porque al hacer dos sesiones más pequeñas al final no salen más rápidas pero si hiciera una sola, más grande no me saldría 5.30 con más de nivel, me saldría más lenta entonces estaría adecuada ¿me entendéis lo que quiero hacer? entonces cuando la gente se plantea una sesión de trail, de montaña entre semana como ya dije una ocasión y va... Y va súper bien. De verdad, va súper bien. Revisaros vuestros ritmos. Revisaros vuestros planes de entrenamiento. Y veréis que podéis jugar mucho mejor. Las cartas. Pues tienen que salirte... Entre 6... Entre 6.30... Más o menos las sesiones más lentas. 6.30, 6.20, 6.25... simplemente ya al final mucho. Yo las, las que hago por el otro lado en el otro circuito pro que le digo que tiene más de nivel me sale entre 6.20 y 6 6.20 las lentas 6.10 las normales así es el kilómetro las fuertes, más o menos y ahí está ideal le metes traya pero te cuestan sacarlas porque la tienes que sacar 6.30 si las sacas 6.30 es que hay algo en la sesión que te complica la vida entonces yo si las estoy sacando 5.30 que son muy flojas. Estoy entrenando poco Para que nos hagamos una idea Para yo progresar Tengo que esforzarme más Meto una de dos O metemos más Más sesiones Que al final Lo que estamos haciendo Pero que lo suyo Si hicieras una Es que la sesión Te complique tanto la vida Que la saques Ya digo Para mí el ideal 6'20 6'30 Sí que hacerlo Más sencillo A 6'30 La lenta A A 6'15 la o 6.20, como queráis si no quería apretar tanto 6.30 lenta, 6.20, 6.15 la, la normal que sería como la que estoy haciendo yo hoy corriendo normal, sin tampoco agobio y luego la de caña que es cuando estáis un día bien entrenados bien, entrenados, no, bien motivados a lo mejor el día anterior descansado, va a entrenar un poco o una sesión muy floja el, digamos, son los días que Estás en óptimas condiciones para darle caña. Vale, entonces que te salga a 6, 6, 10. Ese es el ideal. Ahora vuestro trabajo, ¿cuál es? Coger y decir, bueno, de cuánto tengo yo que hacer la sesión para que a mí me salga a 6, 30, una lenta, o a 6, 15, 6, 20, una normal. De cómo la tengo que hacer. Si tú estás haciendo una sesión en semana semanas de trail, de montaña, más técnico o menos y te sale a 7 la tienes que bajar la tienes que bajar, buscar un circuito más plano lo que sea para que la entrenes a 6,20, 6,30 y luego la cañera pues lo mismo 6, 10, 6 el kilómetro eso te permitirá entrenar con más velocidad que la que yo llevo ahora, yo ahora voy chino chano entonces para que tenga una sesión de montaña te salga a 6 tienes que darle zapatilla no puedo ir al ritmo que yo voy ahora trotando así normal plano tienes que ir mucho más fuerte por eso es el ideal 6-10 por ahí porque te hace que en las subidas vas a ir a 8 por hora y en las bajadas tienes que meterle 13-14 por hora mínimo 15 por hora porque si no, no compensa la subida porque durante mientras estás subiendo pierdes más tiempo en subir tú aunque hagas ida vamos a poner que bastes la ida imaginemos a 8 por hora y la bajada a 12 por hora pues no te sale a 10 ¿por qué? porque mientras estás subiendo a 8 por hora vas a invertir más tiempo por lo tanto tú en la ida vas a estar durante por ejemplo 1 hora 20 a 8 por hora y en la bajada vas a estar solo 1 hora por ejemplo o 50 minutos a 12 por hora por lo tanto en la bajada no vas a conseguir compensar la media para que te salga 10 por hora es la gran trampa que hay en el cálculo siempre tú dices, yo lo, ya te lo pensaba así si yo subo a 8 por hora bajando a 12 por hora saco la media a 10 no no, porque has estado mucho más rato perdido en subida entonces en la bajada tendrías que estar si has estado subiendo 1 hora 20 a 8 por hora tendrías que estar bajando 1 hora 20 a 8 por hora y eso es imposible porque te pasaría de recorrido harías más kilómetros por lo tanto ahí está hay una cosa que hay que tener en cuenta que es eso tú si subes a 8 por hora de media a yo que sé a 7 kilómetros en la bajada eh, no no puedes decir lo mismo que perdió respecto a 10 por hora lo subo para bajar no tienes que ir mucho más rápido todavía mejor suba 8 por hora pues tengo que bajar a 13 y medio por hora no a 12 porque estará menos tiempo bajando si no te da tiempo de recuperar la media pero eso ya yo a base de esta caza ya lo he aprendido bueno queda ha dicho eso? me hago estas sesiones por ejemplo ya te digo las de entre semana el otro día ya expliqué las tiradas largas que son más entre 7 el kilómetro y 8 el kilómetro pero para las normales de trail, entre semana, de una a dos horas, fin, lo que hagáis, buscar que os salga seis y poco. Seis y sí, poco el kilómetro. Si os salen a 5 tenéis que hacerlas más grandes. Os estáis tocando. Ya me entendéis, os las estáis tocando un poco. Podéis hacerlas más complicadas para que te salga más lenta. Y, y si os sale muy lenta. La estáis haciendo demasiado grande. A cortarla, hacerle alguna modificación para que podáis hacerla más rápido. Ya está. Eso es siempre bajo mi punto de vista. Siempre mi punto de vista. Cada uno tiene su punto de vista y todos son respetables. Pero funciona bastante bien.